Hola a todos, bienvenidos a esta sección llamada Body Shop. En la sección del día de hoy les queremos presentar a todos los pintores que tenemos del otro lado esta hermosura que tengo aquí a mi lado que se llama plano aspirante móvil. El plano aspirante móvil es una herramienta que se vuelve fundamental para el tipo de trabajos de hoy en día. ¿Cuándo voy a utilizar el plano aspirante móvil? Cuando yo tengo la cabina ocupada o cuando yo tengo que realizar algún secado rápido y no lo quiero realizar en la cabina porque simplemente tengo que hacer un paño. Entonces, lo puedo mover por todo mi taller sin ningún tipo de problema, ya que presenta unas ruedas bien robustas para esa función. Además, al ser un plano aspirante móvil, no tenemos que hacer una salida especialmente de cinguería al exterior, por lo tanto, no necesitamos ningún tipo de obra civil ni ninguna cuestión de ese estilo. ¿Cómo funciona? Básicamente, este plano aspirante tiene... Adentro cuatro tipos de filtro que lo que van a hacer es recircular ese aire que estamos inyectando por el brazo y lo van a inyectar nuevamente limpio. Es decir, ¿qué tareas puedo hacer? Puedo lijar, puedo dar primer, puedo dar color, incluso color al agua, ya que tiene un motor de tres caballos con un variador de velocidad para poder secar pintura al agua también y por último dar el barniz y poder tener un acabado perfecto como si estuviéramos pintando en una cabina de pintura. Este fue el consejo del día de hoy, esperemos que les sirva y ahora sí, nos vemos la próxima.